Pablito, siempre escondido, a veces explota en su nido, de pequeño se hace grande y explota como un gigante. Pablito, amigo mío, deja de estar en la sombra, allí hace frío y nadie te nombra, enséñate no te escondas Contigo no hay ni sombras Contigo se pierde la tristeza Das alegría a la vida Llenas de gozo Y riqueza Pablito siempre escondido a veces explota en su nido, de pequeño se hace grande, y explota como un gigante. Pablito, quizá no lo sabes, pero eres el rey de la felicidad. Eres feliz en el hueco donde entras, eres la luz que alumbra mi libertad. Pablito, es miel lo que sale de ti Es inmenso lo que hace sentir Llenas la vida de luz y gozo Gracias a ti todo es más bello y hermoso Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Pablito Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Pablito Pablito, es miel lo que sale de ti, es inmenso lo que haces sentir. Llenas la vida de luz y gozo, gracias a ti todo es más bello y más hermoso. Pablito, siempre escondido, a veces explota en su nido de pequeño se hace grande y explota como un gigante y explota como un gigante.